saber qué es lo que te llevó a construir este coche. Bueno, yo era muy fanático de la película Regreso al futuro. Y bueno, estuve mirando para traer un de importación, pero bueno, visto los problemas y las trabas que me ponían, pues no fue posible y entonces otra de las series que seguía mucho era El coche fantástico y bueno, surgió la oportunidad de conseguir lo que era el coche. Y, pues empezamos a hacer todo lo que era el interior del coche, que esto es lo que ha costado más para él. Lo, sacan, ¿Lo sacas para la calle? Sí, lo saco para la calle cada 15 días o ¿no? así. Hay que pasearlo, porque pues <risa> claro si no, sí. <risa> si no esto es, como, es como los coches, ¿eh? si no, le, da, si no le, le vamos dando se van estropeando las fiestas y es mejor que... ¿O ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque supongo que ahora sí que está acabado, ¿no? Lo, lo claro, consideras ya completado. Terminado. Esto nunca ha <risa> acabado, siempre hay una cosa por hacer, cuando no es una es la otra. Siempre hay que ir haciéndole pequeñas modificaciones al coche. Ocho años wow. que lo tengo y para hacerlo de interior hemos estado como que, que dice? Cinco años. Sí, lo que más te ha costado. Lo que, el, panel, el panel. El panel, ¿no? Era. Queríamos que el coche hablara, queríamos que... Entonces, lo que más ha costado ha sido que se ha tenido que hacer toda la circuitería entre comillas, multiplicada por tres, porque el coche funciona con sus funciones normales de coche, eh, luego funciona con las funciones de, de panel y los mandos y luego también funciona con el sistema de control por voz entonces eso ha sido lo, lo, lo más complicado y claro, todo todo se ha tenido que ir adaptando porque llegaban las, las piezas, no encajaban bien, nos marca la presión del aceite, nos marca... Eh, los niveles de batería nos marca el depósito. Aquí tenemos la brújula que nos orienta dónde estamos. Velocidad, ¿eh? aquí tenemos las, eh, todo lo que son las, las luces, intermitencias. Y como no, no podía faltar ahí una pantallita para tus juegos retro. ¿no? Pues no te quiero molestar más. No, y enhorabuena por tu obra de arte. Gracias. <risa> a vosotros. ¿Tu nombre? Xavi, Xavi. ¿Estos juegos son tuyos? Sí, sí, ¿Cómo los has hecho, no? La manera de hacer un videojuego de PlayStation es una librería de código abierto Entonces te permite interactuar con el hardware directamente Tiene una librería en C con la cual tú puedas tu juego encima Y bueno, funciona tanto en hardware real como en emulador Aquí tengo dos juegos este es de dos jugadores, este lo pibimos en 48 horas ¿En uh -huh. 48, 48 horas? ¿Es un tipo de concurso o algo? O? Ah, vale, vale pibimos vale. <risa> Los dos juegos son de código abierto, con lo cual cualquiera puede entrar está El código QR Tienes cuatro y se van recargando la De repente se lee uno que dos Mira la Que Se ha ganado al Puedes ver, bueno, ya está un poco más pulido, tiene un montón de cosas nuevas, cambios, puedes poner varios tipos de visualizaciones, que si sí, visual, sí, emular las skylines, emular un, el ruido de un televisor viejo, eh, hacer la emulación de un televisor de tubo y deformar la imagen. Tiene un montón de cosas nuevas, aparte de los niveles y todo eso. Y bueno, también estamos presentando, bueno, de momento esto es como que una, una pequeña preview, eh, porque Voy estará terminado para agosto y este va a ser un juego de NES. Tregnum, formato físico, con caja, manual, todo a la, a, la, a la vieja escuela, por decirlo así. De momento estamos con la, la fase inicial, que es que los assets, los artes, una, una programación muy básica, que esto lo vamos a hablar más de fondo en, el, en la Fnack en la, en Pixels, y vamos a hacer una presentación y vamos a hablar de lleno en esto. Y bueno, los dos juegos. ¿Qué retos has encontrado? Porque claro, a es... Ahora es NES. Tiene sus límites, tiene sus... Un montón, un montón. Por ejemplo, no puedes utilizar más de tres colores por cada ocho, ocho sprites, es uno de los límites. Otro de los límites son las animaciones, que por lo general utilizas tres sprites por animación, porque puedes utilizar más pero el utilizar más te limita el número de, digamos que, el número de tilesets que puedas usar dentro del juego. Entonces, puedes tener un personaje que se que la animación sea una belleza, pero que vas a contar con un nivel, con, con un solo, con, con un piso y más nada. Entonces, tienes que poner las cosas sobre la balanza. Entonces, por lo menos, lo, lo, algo que es muy... Eh, que se tendía a usar para la época era usar tres sprites por, por, por cada animación para hacer un balance y poder tener eh, digamos que un backup para, para lo que es escenario, para lo que es enemigo, para lo que son las fuentes de los textos, etcétera, etcétera. Me encontrado con Javier Ortiz. Buenas, ¿qué tal? <risa> ¿Cómo ¿no? eres bueno, Estamos... <risa> más de esto, no? ¿De arcades y ¿Cómo ¿Cómo ¿Vale? sí, que sí. que tenemos uno en casa, ¿verdad? Una de Amsterdam, <risa> pero resisten más al paso. Tío. <risa> Hola, ¿qué tal? Está, estamos aquí con Tromax. ¿Qué has traído por aquí? ¿Qué, ¿Qué aparaticos te has traído? <risa> el V20. Tienda de un Sony, el 201P blanco. Tiene las funda de ordenador de diferentes sistemas, que haya una. Y bueno, para que la gente pueda comer un caramelito. <risa> Hablarnos un poquito del V20. Pues el V20 es un 64K, como el otro, y es un MSI no es uno más. Entonces son iguales, es un poco complicado que puedo contar. ¿Tienes alguna preferencia, quizá por diseño o alguna cosa así? O... Es difícil, ¿verdad? Teniéndolas todas es difícil, ¿verdad? Es un poco complicado ver, <risas> poder elegir una. Yo digo que no pues, la línea Sony. Sí, esta es un poco tiene el pause, pues ¿lo has visto? Ah, vale. Tiene un pause, tiene un reset. Este no lo tiene. Es un poco más, evolucionado. Incluso tiene la palanquita para poder jugar. Por eso el otro es un poco más evolucionado. ¿Tienes alguna preferida? Dime si es uno. Sí. Sony. Sí. Es con la que creciste, la que tuviste de joven o no. Tuve un 55 y me tuve en el 20P. Empresa, pero más pequeñito. No Quizá por eso. eso, no por eso. se me maquia, <risas> se <maquia. risas> Estaba comentando de que está desarrollando un videojuego. Sí, somos cuatro compañeros. Benjamín, uh, José Luis y Jorge. Y yo, por supuesto. Estamos haciendo... Bueno, hemos hecho ya un juego para MSXS 2018, que es el Buscus. Y pues hemos sacado una versión nueva, que es más evolucionada, será Buscus X. Y solamente y diciembre lo al mercado. ¿Y dónde, Con se, la dónde se puede encontrar? El primero en MSXDEX 2018. Muchas gracias. Atlítica. Aquí estamos, uno más. ¿Eh? Lo importante sí. es divertirse. Segundo alcaldre, uh, sí señor. El año pasado fue solamente un día. O sea, hicimos la feria solamente el sábado. Y este año hemos decidido hacerla sábado y domingo hasta el mediodía. Para que la gente tenga más, más espacio tiempo. y más tiempo para disfrutar. Sigue siendo gratuito, ¿verdad? Totalmente. <risa> Invitados de excepción, tenemos ahí. Podéis venir a ver el, el coche fantástico, fantástico tío, lo tío. tenemos ahí. Y a los Belmont Revengers. Esta tarde, segundo concierto. Gracias a ti.